Y llegó el momento, llegó el momento del espacio de educación financiera, en donde el coach Jorge Burnés siempre nos explica y nos enseña con sus mensajes a todos los que lo escuchamos. Hoy trajo un tema más que importante, cuando hablamos de construcción, cuando construimos, no solo construimos una casa, no solo construimos una habitación, no solo construimos amigos, sino que también construimos todo tipo de relaciones. Y de eso va a hablar hoy en educación financiera. Claro que lo quiero escuchar. Construyendo relaciones en las finanzas. ¿De qué se tratará? Le doy la bienvenida al coach Jorge Gourmet en la tarde del Magazine. Hola Jorge, qué lindo verte. Hola Cari, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Este, muy bien, la verdad que también, como siempre, muy feliz de estar en este espacio. Este, a ver si podemos aportar alguna, algo de, de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Y que le pueda servir, que sea, un valor, de, que sea de valor para alguien, ¿no? Así Seguro. Que, bueno. Y esto, como te preguntaba, ¿no? Uno sabe las construcciones de las relaciones, ¿no? Pero en las finanzas también hay que construir. Sí, Cari. Eh, la verdad que eh, la vida no tiene... Todo lo que nosotros somos es lo que proyectamos hacia afuera, ¿no? Entonces el trabajo de construcción de ese ser que nosotros queremos ser, eso es que queremos lograr en la vida, esa mejor versión de nosotros mismos, es lo que nosotros vamos a, a esparcir hacia nuestro alrededor y es lo que vamos a proyectar al mundo, ese ser que somos. Y eso va a afectar a todo no solamente a, a la finanza sino en todo lo, en todo lo que tiene que ver nuestra vida. Y esto tiene mucho que ver el tema de las relaciones también con las finanzas. Nosotros no tenemos una continuidad en estas charlas que tenemos, eh, porque bueno, son espontáneas y surgen a veces temas... Eh, de cada, de cada semana, y son distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada hablamos justamente de esto, no de cómo, cómo estábamos nosotros con nuestra relación eh, interna, cuáles eran las conversaciones que teníamos, eh, justamente para enfrentar el futuro y las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a nuestras finanzas y a nuestro futuro eh, laboral, este, y hablábamos del emprendimiento y de todas estas cosas, ¿no? Cómo, cómo accionar desde nosotros esa transformación de nuestras conversaciones eh, para, para lograr el mejor, nuestra mejor versión, para tomar el control de nuestra vida, para poder accionar al, al cambio que necesitamos en este momento, eh, donde necesitamos este, eh, tomar la decisión de hacernos cargo de nosotros mismos es emprender para poder solucionar el problema tan grande que está del trabajo y que, que nos está afectando a todos en nuestra economía, ¿no? Y poder salir del pasado y mirar hacia el futuro, cambiando nuestro lenguaje eh, descriptivo que solamente hace describir la realidad en la que estamos viviendo y poder empezar a utilizar ese lenguaje generativo que nos lleva al futuro y a eso que todos queremos lograr. Entonces hoy lo podemos conectar a eso que hablamos la semana pasada con esto que hoy traemos, que es de construir relaciones. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos cargo de nuestra vida y de enfrentar, eh, enfrentar el compromiso de hacernos cargo. Entonces ahí está, es, es muy importante el tema de las relaciones. Porque si nosotros tenemos un, un empleo que a lo mejor eh, somos... Este, Secretario de un archivo que está en un quinto subsuelo, donde vamos a trabajar y solamente encontramos expedientes que tenemos que archivar en ese lugar y volvemos a nuestra casa, no necesitamos relacionarnos absolutamente con nadie si no queremos. Pero en el, en el, eh, si nosotros vamos a tomar el control de nuestra vida y vamos a tener que eh, dedicarnos a emprender, lo que sea que emprendamos, vamos a tener que crear relaciones. Y esto es muy importante que podamos entender cómo se crean esas relaciones, cómo nos vinculamos con el mundo de afuera. Y para eso, te, en primer lugar, tenemos que conocernos nosotros. Esto de, de estar en equipo, ¿no? Es una manera de crear de, relaciones en, el, en las finanzas, ¿no? Un trabajo en equipo en el trabajo, un trabajo en equipo... Eh, en realidad en un entrenamiento con los amigos, en un partido de fútbol, no sé, se me ocurre, ¿no? Ahí son relaciones que por más que sean momentáneas, pero se tienen, se tiene un espacio de dos horas, se tiene un espacio de ocho horas, eh, qué importancia, ¿no? Exactamente, y nosotros si vamos a emprender vamos a tener que relacionarnos con proveedores, vamos a tener que relacionarnos con clientes, vamos a tener que relacionarnos con personas para que nos hagan una buena publicidad, que nos den un comentario, que todas esas relaciones que tenemos que ir cultivando para ir este, haciendo que lo nuestro fluya de mejor manera, ¿no? Y, este, y por más que tengamos un negocio individual, Vamos a necesitar tener relaciones con personas para que claro. podamos ir creciendo en nuestro emprendimiento. Pero también, esto que vos decís de equipos, ¿no? Hoy por hoy, lo que hemos hablado muchísimo de las nuevas formas de hacer negocios y de los nuevos modelos económicos que hay en el mundo, donde se trata. De, de las conexiones y de poder trabajar a través de la del internet esto también exige la eh, necesidad imperiosa de crear relaciones porque de eso de, de eso va a depender el futuro de nuestro emprendimiento entonces sea donde sea que nosotros querramos accionar y lo que querramos hacer va a depender de nuestras relaciones nuestras relaciones van a ser el pegamento de eso que estamos construyendo ¿eh? Eh, y, y, y hay eh, una eh, ley de, de atracción, digo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Porque yo veo que a veces los buenos equipos es como que la gente que lo integra tienen cosas en común, ¿no? Sea un equipo político, lo, un equipo de, de trabajo, yo veo que tienen cosas en común. Sí, sí, yo soy un convencido y soy un, eh, un defensor terrible de lo que es la ley de la atracción. Nosotros somos seres que somos energía y atraemos lo que vibramos, o sea que todo está conectado con todo. Y en los equipos, como decís vos, en los equipos de fútbol, en los equipos de trabajo, muchas veces nosotros estamos eh, conectados por vibración con esas personas. Entonces lo que tenemos que tratar siempre es de tener alta esa vibración para que no se nos se nos complique y se nos peguen esas otras energías que no queremos tener. Pero nosotros sí. nos podemos hacer cargo de lo que nosotros vibramos. Y cuando trabajamos en equipo podemos hacer cosas para levantar la vibración del grupo. Y eso tiene que ver con la empatía, con el poder eh, eh, ubicarnos y poder no solamente ser simpáticos, sino la empatía verdadera, donde yo me pongo no solamente en el zapato de la otra persona, sino que miro con sus ojos y puedo ver la realidad que esa otra persona, y eso es fundamental en esto de las relaciones, la empatía es, un, es, es algo importantísimo, poder entender a la otra persona. Y ahí tiene que ver también esto que hablábamos la semana pasada del lenguaje, ¿no? cuando nos hablamos nosotros qué nos decimos, y acá cuando son las relaciones no solamente se trata de lo que decimos, sino también de lo que escuchamos. Y cuando nosotros estamos hablando, cuando, cuando hablamos, ¿para qué hablamos? Y eso tiene es fundamental en las relaciones, porque las relaciones se trata de eso, de hablar y de escuchar, de emitir y de recepcionar. Es un feedback, va y viene, va y viene, nos estamos permanentemente retroalimentando. Y así funcionan las relaciones. Entonces, acá está, eh, está este interrogante que yo me hago. Y cuando yo hablo, ¿para qué hablo? ¿Qué, qué, qué transmito con mi, con mi voz, con mi palabra? Porque como decimos siempre, las palabras no son inocentes. Entonces, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Yo para qué hablo? Para imponer una idea... ¿O hablo para expresar mi pensamiento, un punto de vista? La semana pasada tuve una entrevista, ¿no? Y en donde hablaba justamente de esto, las diferencias. Ay, yo, yo soy muy charleta. No, charlar no es lo mismo que hablar. ¿No? Hablar lo justo, decir la palabra adecuada en el momento adecuado. No es ser charleta de, de un millón de palabras que, que sin sentido, ¿no? Lo mismo que... Oír no es lo mismo que escuchar. Exactamente. Y de eso se tratan las relaciones, Cari. Poder entender ese pequeño misterio, ¿no? De, de por qué a veces solamente oigo y otras veces sí escucho. Entonces, para, para terminar con el hablar, ¿no es cierto? Cuando yo estoy hablando y expresándome, yo estoy queriendo imponer o estoy expresando una idea. Transmito para, para que la otra persona pueda ver mi visión para que pueda eh, entender la forma que estoy observando la realidad. Lo mismo pasa cuando escucho, esa escucha previa que estoy eh, en mi cabeza, esa conversación que tengo cuando estoy escuchando. ¿Para qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Escucho para responder, para refutar lo que me está diciendo? ¿O me abro a escuchar? Esa escucha atenta, que se abre al conocimiento. Cuando yo escucho para, para entender, estoy abriendo la posibilidad de aprender. Porque el, la realidad es tan distinta como observadores haya. Cada uno ve la realidad de distintas maneras. Entonces yo puedo tener la apertura de escuchar para entender qué es lo que ve la otra persona. Puedo encontrar cosas que yo no estoy viendo, cosas que me estoy perdiendo. Porque nadie es tan chico para no enseñarnos algo. Ni nadie es tan sabio para no dejar de aprender algo. Entonces, poder abrir, poder tener esa apertura, de poder escuchar, pero no para refutar, sino para aprender, para poder entender la visión de la otra persona. Y podemos buscar los puntos en comunes, y desde ahí podemos crear las relaciones. Esto lleva todo un proceso... Que, que, que depende de muchísimas cosas, ¿no? esto que yo hablaba de, de la empatía, que, que tiene que ver también con la confianza, que tiene que ver con el conocimiento de, de, de, de, de la persona con la que estoy, esto no es, es, no es espontáneo, esto se va generando, se va creando poco a poco, las relaciones se van construyendo. Y también como, como un edificio, esa construcción puede ser muy sólida cuando nosotros efectivamente nos abocamos a construir esas relaciones que van a ser fundamentales para nuestra pareja, para nuestra familia y también para los negocios. Y Eso esto sabemos. del andamio, no el estar, eh, hablando de la construcción, el estar acompañando a, a una relación, a una pareja a un amigo en este andamio hasta que ese edificio, esa idea o ese proyecto se construya qué tan importante es Exactamente eso, eso por ejemplo en, lo, en, la, en los negocios Grupales, se llama ap ap apalancamiento, ¿no? que las Ajá. personas que están empezando a construir se van apalancando de aquellas personas que tienen más conocimiento, que tienen más experiencia, y van absorbiendo ese conocimiento y lo van poniendo en práctica. Y esta otra persona nos va haciendo de tutor y nos va acompañando a crecer. Todos los, no, los modelos de network marketing, por ejemplo, o de comercio en redes, eh, usan este modelo. Y es fundamental, porque vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo, y vamos teniendo la supervisión de la persona que tiene más experiencia. Y de eso se tratan las relaciones, de poder eh, construir relaciones sólidas, confiables. Y acá está la confianza, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es la confianza en toda esta estructura? En esta estructura tan, tan importante, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que... Tenemos que empezar a, a entender una vez que salimos de nosotros y vamos hacia afuera a crear ese modelo económico, esa vida que nosotros deseamos. ¿Qué construcción vamos a hacer? ¿Y qué relaciones vamos a construir? ¿Y, y, y qué pasa cuando nuestra cabeza está llena de miedos, de ruidos, de desconfianza, de preguntas, de paradigmas? Que nosotros creemos que todas las sociedades son malas. ¿Y por qué no podemos accionar para buscar puntos en común y que podamos beneficiarnos todos? No necesariamente nosotros no tenemos que, que ser competitivos. El hombre no es competitivo por naturaleza. Esta era industrial nos hizo competitivos y pelear cada uno por, por su propio beneficio. Y eso es un paradigma que ha cambiado. En esta nueva era tenemos que ser colaborativos, tenemos que generar más vida en todo lo que hagamos y tenemos que construir dando un valor hacia a, a los demás, sin tomar nada para nosotros, sin dar algo a cambio. Tenemos que hacer esa construcción que sea para todos, que sirva para todos, que le aporte valor a todos. Y en eso, en eso es donde nos tenemos que enfocar en esta nueva era. Esa, ese tipo de construcciones, donde seamos personas confiables, donde no, nos hagamos responsables de nuestros compromisos y que podamos hacer las, los pedidos que tengamos que hacer, pero que también seamos oferta, que las personas sepan que pueden contar con nosotros y que somos personas confiables. Y ahí vamos a ir construyendo esas organizaciones que tanto necesitamos. Eh, es fundamental que podamos entender esto para ir avanzando en este proceso de, de hacernos cargo de nuestra vida, donde ya no dependemos absolutamente de nadie. Y la persona, nadie puede saber absolutamente todo, pero sí se puede conectar con la persona que sabe. Entonces, muchas veces los resultados de nuestro proyecto van a ser el resultado... De las relaciones que nosotros logremos crear en nuestra vida. Entonces es necesario que busquemos esas relaciones que nos puedan empujar hacia arriba, no esas otras relaciones tóxicas que nos son un salvavidas de plomo, como decimos, ¿no? que nos llevan al fondo y que a veces, a veces, tratamos de sostener como sea. Tenemos que ir creando, puliendo y mejorando día a día esas relaciones. Y eso es un compromiso que va con nosotros, con nosotros. Tenemos que hacerlo desde nosotros mismos. Eso no está afuera. Tenemos que poner nuestra parte para poder empezar a abrir las conversaciones que tengamos que abrir. Y empezar a, a, a confiar, empezar a tomar este, alguno, algún tipo de cambio en nuestra vida y en nuestra visión para poder sumar la visión de otras personas a nuestros propios proyectos y eso es lo que quería invitarlos hoy porque es tan tan tan importante wow. el transformarnos en esos líderes que queremos liderar nuestra vida no esos líderes que tienen ese afán de triunfo ese compromiso con su proyecto que, que toman la iniciativa de hacer los cambios que tengan que hacer y que también sean optimistas que sepan que podemos encontrarnos con personas maravillosas que nos pueden aportar a nuestro proyecto. Tampoco digo que seamos confianzudos, ¿no? pero que creemos esas, esas relaciones que nos aporten valor a nuestro proyecto y que podamos empezar a confiar. Que, que tengamos proveedores, que tengamos clientes, que sean confiables. Nuestros clientes satisfechos que nos puedan este, referir, que nos puedan recomendar y que podamos ir construyendo ese emprendimiento que queremos lograr. El secreto de esta era es el emprender, no importa dónde estemos, y si estamos trabajando en una relación de dependencia o en una profesión, pero vamos a tener que buscar la salida en el emprender, desde nuestros talentos, desde eso que amamos, desde eso que queremos para ser nuestra mejor versión. Y está esto que es tan importante como el de construir esas relaciones que nos van a acompañar a lograr nuestras metas. Me encantó. Me encantó esto, ¿no? Y tan, tan importante que son esas relaciones eh, para que nos acompañen. Así que esperamos que toda la gente que nos esté escuchando le haya servido un 10%, un 20% o un 100% de lo que vos extrajiste en esta tarde en educación financiera. Gracias, Jorge. Gracias. Y fíjate vos, Cari, que hablando de educación financiera, de dinero, todo, muchas, muchas relaciones, muchas veces vamos a tener que dar sin esperar nada a cambio. Y de eso Gracias. se trata, porque cuando empecemos a dar, vamos a empezar a recibir. Entonces de eso se trata, de poder y, y brindarnos integralmente todo nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra experiencia, ponerla a disposición de otros. Porque cuando nosotros la necesitemos, eso va a llegar. Eso y va también es todo lo, lo importante que vos dijiste, la confianza, la empatía, eh, eh, el, el crear un ámbito de confianza. ¿Cuántas relaciones se rompen a causa reales de, eh, del dinero? Como vos bien decís. ¿Cuántas relaciones se rompen a causa del dinero? Exactamente, exactamente. El dinero es una relación que tenemos que mantenerla siempre positiva, siempre con buena vibra. El dinero se gana así y ese dinero que lo ganamos con buena vibración es el que sirve, el que nos da riqueza, el que nos, eh, el que nos eh, empuja hacia adelante. Así que eso ya lo vamos a hablar en algún momento. También ya lo hemos hablado. En otros, sí, pero hay que repetirlo. Mucho, me pero parece. hay que repetirlo. Porque... Así que bueno, Cari, este, vamos a construir responsablemente nuestras relaciones, sabiendo que todo depende de nosotros. Todo está en el ser. En esa transformación, transformarnos en ese ser confiable y expandir eso a nuestro alrededor. Genial, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Cari el martes. Nos vemos el próximo martes. Y así pasó el coach Jorge Burnet en, educa en Educación Financiera. Quédate con nosotros, seguí en el magazine. Ya venimos.